¿Qué pasa, causa? ¿Qué pasa, chan? ¿Qué pasa, gente a del al canal? Y bienvenidos sean a lo que sería el primer video con esta temática llamada Noticias irrelevantes para gente irrelevante Y bueno, empezamos con lo que dice en el título de mi video Sí, Dragon Ball Super, para ser exactos, fue cancelado en Argentina ¿Y cuál fue el motivo de su cancelación de, de esta serie? Pues el Ministerio de la Mujer y Políticas de Género y Biodiversidad Sexual de, Obviamente de dicho país Denunció a Dragon Super por violencia simbólica pero, o sea Ni que Dragon Ball Super fuera una serie tan sangrienta Porque la verdad eso lo dejaron muy atrás O sea, sí hay peleas Pero no llegan al tono de sacarse sangre o tipo de cosas así Si ese no es el motivo Pues lamentablemente no lo es No es por la violencia no. O sea, mal refiero a los golpes o los... Que se den en dicha serie, sino por dicha escena, la cual, pues, ocurre en el capítulo 91 de la serie, creo que es antes del torneo del poder, creo si me equivoco. En la escena donde el maestro Roshi, obviamente, le pide a Puar, ¿saben? El gatito compañero de Yamcha, le hace una petición, como dije, a que se transforme en una chica toda buenota. Obviamente, este accede. Y bueno, ya saben, ya saben todos cómo es el maestro Roshi y todo Horny. Y pues ocurre esta escena: a lo cual ya es un chiste muy viejo en la serie. Eso que ha pasado, cosas peores. Pero es sorprendente que por esta escena el Ministerio de la Mujer canceló una serie, a opinión mía. Y bueno, esto ha dado resultado a que Cartoon Network tuviera que cancelar la serie en Argentina, nada más en ese país. Y bueno, eso es toda la noticia o todo lo que deben saber el contexto. Mi opinión es que. terrible. ¿Qué, voy a, qué puedo decir? El mundo cada vez es más frágil, más frágil que una bola de cristal. Y nada, eso es todo, simplemente espero que esto también ocurra en otros países, en especial en el mío que lamentablemente ya estamos también en una situación muy complicada. Bueno, nada más que decirles simplemente suscríbanse, denle like, compartan, por favor ayúdame mucho en ese aspecto. Y bueno, nos veremos en otra noticia irrelevante para gente irrelevante. Y cuídate mucho, no te me muevas, nada bye.